sé qué hacer, yo temo alejarme de todo y luego perderme, yo temo alejarme de ti y nunca volver, te pido Señor que Yo sé que si fuese Se aleja de ti Y el mundo que hoy Señor, que tus manos me saquen del lodo, que en este pantano del mundo no pueda caer y el mundo que hoy me rodea.